Hola chicos, es mi nantoy Y aquí el año de mi hermanito No llores es, es su primer añito Es un año Allá ven el balón Estamos en el parque Aquí está el pastel, estamos comiendo Aquí está mi manzanita sí, sí. Eche fotito sí, sí. Sí. Aquí hay una foto sí, sí, sí. Y aquí hay otra Esto se ve un poquito graciosa Papas. Oh, ¿y, y allí miren está viendo sus sí. pero aún está llorando no sé por qué él, a él le gusta mi, mi teléfono no me acuerdo cuál es en el carro creo que no sé mi papá está haciendo carne asada como ven allá están haciendo carne asada di hola papá padre hola hay muchas moscas que me tratan de interromper hola. hola y ahí está ¿Sí? mi bebé vieron las fotos no no sé si es, no me acuerdo cómo todo pero se veía como, se veía como así ¿Aunque esta otra vez se la vera. Es muy acción. Oh ¿Sí? Como paleta. piso ¿Sí? ¿Sí? no, empiezo, no ¿eh? ¿Sí? Okay. Y teleportar en 3, 2, 1. Me teleporté. 3, 2, 1. Que me pasó. Soy bien. Oh. Teleportar en 1, 2, 3. Sí, esto es mejor. Se mueve la cámara. No te muevas. Ahí está bien, ya está. Los oh. como aquí? <ríe> Están abrazando a la policía. Tritia. ¿Qué eres, amigos? Ya se han para nice. Ma, ¿le puedo comer sola de pollito? ¿Sí? ¿Sí? a poner un parque de agua ¿Ya no te fuiste a bañar? No ¿Por qué, Dylan? ¿Por qué no te dije que, que agua entró a mi ojo? ¿Y qué tiene? Pues así es Agua caro, chico. Ya, ya y... Ya patrullaron el pastel Y Lian ya le echó una mordida ¡Ya, ya, Cha, ya, ya! Dylan, eh. pásame otra hueita ¿Otra Rápido, rápido, rápido y ahorita ya te sirvo pastel <risa> Dijo Dylan Dian que ya le sirvo el pastel ve con papá para hacer este pastel no porque luego me embarra así ni de nada papá ya se me quitó. Yami yami delicioso pastel bueno chicos este es el final de todo el, el video Es el del mejor party del mundo a Sí, es el mejor party Ok chicos Este es el verdadero final del video Jerry mejor Hola, hola chicas, buenos días Ya estamos en otro vlogcito más Hoy es martes, ya saben que los martes que descanso en mi trabajo, pues voy a hacer un vlogcito cada día, martes y miércoles ahora, la semana pasada fue el lunes y martes, pero nos cambiaron un poquito el horario así que ahora va a ser martes y miércoles aquí en el gordito y haciendo averías, ven tengo tiene ya su pantalla juguetes eh, el enano ya se fue a la escuela no les grabé ir a ir de la escuela porque a veces andamos así chicas, yo creo que todas me van a comprender, las que tienen niños en la escuela que sale uno Piteadito, diría mi mamá este Por aquí anda el gordito Hoy le tocó estar solito en casa era papá? Hoy no tenés al enano para que te haga denegar No Hoy estoy triste ya con gojarro Porque no tengo con quién jugar Ni que me agarre negar ni, ni nada narra, narra, narra, narra. Dile hola a las muchachonas Dile hola muchachonas como tal muchachonas? Dile, yo amanecí me guapo, ¿ustedes cómo amanecieron? Yo me guapo y me a embriar, Uriles. Ya puse a mi mamá que me agarre el desayuno porque yo ya tengo muchas hambres. Deja. Bien, chicas, ya andamos acá haciendo el desayuno. Y pues lo voy a poner aquí para que vean que ando haciendo, porque vean, yo ando ya toda... M musica. ¿Cómo se dice? Toda alegre con mi música. Porque sin mi música no hago el que hacer a gusto Así que las voy a poner aquí de este lado Las voy a poner en el triplie grande Para Que se aprecie más el ángulo de la cámara Ah no, ropa deportiva Porque esto es un calor No, ¿No crean que voy a hacer ejercicio ni nada <risa> A veces sí aún Ahorita claro. nos vamos a caminar Deja ya de sacar las cosas Ya, ve allá con tus juguetes Córrele. Con tus juguetes, acá no te quiero, allá con tus juguetes. Vete, vámonos allá. Me pongo así para andar a gusto, no haciendo que hacer, porque aquí es un calorón, Todo el día, bueno, en la mañana está un poquito fresco, pero ya empezando a salir el sol es un calorón. Sí. Donde vivíamos antes era frío, todo el día para sembrar era frío. Era raro que hicieran calorcitas. Pero ya estaba fresquecito, bien frío Y pues ya le dábamos un aterrado. Pero aquí no ustedes si quieren darle uno con show. Todo fresco. Y bien chicas, no les voy a mostrar a detalle lo que voy a hacer de desayunar porque voy a hacer otra vez pan francés. Y ya les dejé en el blog anterior la receta. Así que ahora pues solo voy a poner mi música, me voy a poner a hacer mis cosas. Y pues venga, ya. ya tengo la cocina limpia. está la de liana eso para poder desayunar ahorita y ahorita me voy a poner a hacer el desayuno así que acompáñanos a desayunar chicas bien chicas estamos aquí desayunando los pan francés cafecito y pues el compañero ya se me rindió, no alcanzó a desayunar nada más comió poquita fruta, aunque que la picaba pero como se estuvo levantando mucho en la madrugada, traía sueño es que no quería comida quería vivir para dormirse y pues ya lo llevé ahí a acostar que se duerma un ratito y al ratito que se levante ya nada más lo vuelvo le voy a tapar ahorita su desayuno y se lo doy al ratito y me tocó y desayunar sola esos es los gajes del oficio de las mamás que los hijos no están siempre chicas voy a desayunar y el, yo las veo hoy. yo creo que voy a hacer mole de comer esa receta del mole ya la tengo en instagram para quien la quiera está en historias, en comidas, en recetas o comidas, en recetas y ya tengo ahí en instagram en historias tengo la receta del mole y la de la sopa roja para acompañar el mole y es lo que voy a hacer hoy de comer chicas así que la que quiera la recetita y la hay en instagram y mm. Yo creo que es todo lo que voy a hacer hoy um, De la casa Porque vean, tengo todo limpio Ayer como salí temprano, nada más tengo que recoger ese Juguetal que sacó ahorita el gordito Pero ayer como salí temprano del trabajo Aproveché y di una buena Limpiada en el piso y eso En el baño y eso Así que hoy ya nada más voy a recoger todo para ya ponerme a hacerlo de Mary Kay porque recuerden chicas que tengo mi emprendimiento de Mary Kay. entonces quiero hacer otro, un like en la página de maquillaje para mostrar algunos productos de Mary Kay. y pues eh, lo que voy a hacer hoy el like, la comida y ir por el enano al ratito hoy tengo que ir a recoger también mis tarjetas para lo mismo que les digo de mi emprendimiento de Mary Kay. Así que este es lo que vamos a hacer hoy. Ya al ratito ya les grabo otro ratito. Pero por ahorita nuestro día va tranquilo. Hasta ahorita vamos a ver ya más al rato. Les va al ratito. Aprovechita todas las que estén comiendo, cenando o desayunando como yo. Y bien chicas, ya casita recogida. La cocina ya está toda recogida y limpia. Esos son trastes limpios, ¿eh chicas? frío en un lado y en el otro lo pongo para escurrir sala recogida, ya recogí los juguetes de mi gordito que sigue dormido y ahorita nos vamos a hacer live en facebook recuerden que todos los martes estoy tratando de estar en facebook en la página de makeup Andy Guerrero para mostrarles pues todos los productos de Mary Kay y algunos otros productitos también que me llegan a veces así de influencer y todo eso ahí se los voy a estar mostrando y pues cualquier chica también que quiera tenga duda de los productos de Mary Kay o algo Ahí les voy a estar haciendo reseñas y les voy a estar también mostrando todos los productos. Y eh, tengo ahorita una promoción, se puede decir, eh, para si tú quieres probar el producto, no importa que no vivas cerca de mi ciudad, yo puedo hacerte una sesión online, bien sea de facial o de maquillaje. Nos ponemos solo de acuerdo y pues yo desde el, tu casita, desde tu hogar, no necesariamente necesitas buscar quien te cuide a los niños o X cosas, sino en un rato libre que tú tengas. Nos ponemos de acuerdo en el horario y yo te puedo atender en sesión online. Los productos no te preocupes, te mandan hasta la puerta de tu casa, le, desde la empresa se te empacan. Eh, puedes hacer todo eh, la compra en mi página web, así que no hay ningún problema. Es como si compraras en Amazon o en, en Shane, en cualquier otra aplicación, Walmart o así. Es igual, es, es mi sitio online, pero es de la empresa Mary Kay. Así que pues no te pongas ningún pero chicas, para cuidarte, para empezar a cuidar tu piel, para consentirte. Yo desde casa puedo ayudarte y tú desde casa puedes hacer tu sesión de facial o tu sesión de, de maquillaje, lo que a ti más te convenga. Si quieres las dos, pues igual también puedes hacer las dos. Igual nos ponemos de acuerdo para hacerte un descuentito también. Este, y pues ya saben, chicas, así que ahorita voy a Facebook y por allá las veo. Bien, chicas, este es mi maquillaje mexicano, mi primer maquillaje mexicano. La mayoría son productos de América y los que utilicé, solo la sombra roja de Beauty Creations. Así que, pues, espero les guste. Y bien, chicas, ya me quité lo glamurosa. También tenemos todavía la rifa. Recuerden que son $250 en productos, $10 el boletito. No importa la parte de Estados Unidos que seas, puedes comprar. Tenemos el, la forma de... Y las formas de pago son Paypal y cel, chicas. Eh, en mi Instagram, si me quieres mandar mensajitos si te interesa la rifa o en mi Facebook. O ir directo a mi página, de, uh, página web de Mary Kay. Ahí está el número de WhatsApp. Ahí está mi WhatsApp, mi página web de Mary Kay. Y pues ya saben que la que gane la rifa, pues también le estaré dando su curso online de maquillaje. Que son tres clases, curso intensivo de automaquillaje. Así que no te lo pierdas. El amor de una madre es infinito. ¡Ya la paciencia es otro pedo! ¡Órale, chingar a su madre!